Vamos a resolver este ejercicio del monopolio en el cual vamos a calcular el precio y la cantidad óptima, el beneficio, el coste social del monopolio y la regulación conforme a tres reglas. La de precio igual a coste marginal, es decir, hacerle trabajar como si estuviese en un supuesto mercado de competencia perfecta. Otra posibilidad es el ponerle un impuesto de cuantía fija. Y, finalmente, una intervención total, una nacionalización en la cual le obliguemos a trabajar conforme a la regla precio igual a coste total medio. Esas son las funciones de demanda y de costes totales que vamos a ver a continuación. Que Lo que nos preguntan en el apartado A es cuál es la cantidad producida y a qué precio la venderá para maximizar beneficios. He puesto aquí cuáles eran esa función de demanda y función de costes totales para que las tengamos presentes a la hora de resolver el ejercicio. Sabemos que para calcular cuál es la cantidad óptima, la condición de maximización de beneficios en el monopolio es ingreso marginal igual a coste marginal. Por lo tanto, necesitamos sacar ambos, ambas funciones. La función de ingresos marginales la obtendremos a partir de la función de ingresos totales y los ingresos totales a partir del precio, que es esa función de demanda que tenemos aquí. Por lo tanto, si el ingreso total es precio, que depende de la cantidad por cantidad, esto será igual a 200 menos 3q por q. ¿eh? La función de demanda que tenemos aquí en la parte superior multiplicada por q. Esto es 200q menos 3q cuadrado. Los ingresos marginales los obtenemos, por tanto, como decíamos, derivando el ingreso total respecto de Q, así que esto será igual a 200 menos 6Q. Los costes marginales los obtenemos como la derivada de los costes totales respecto de Q. En este caso será Q cuadrado menos 20Q más 200. Si igualamos el ingreso marginal al coste marginal para maximizar beneficios, 200 menos 6Q será igual a Q cuadrado menos 20Q más 200. Por lo que q cuadrado menos 14 es igual a 0, existirían dos posibles soluciones, o bien que q sea 0 o que q sea 14. Obviamente, para maximizar beneficios, no va a ser produciendo 0 unidades, sino que la respuesta correcta es que q es igual a 14. El precio que fijará en el mercado será, lo buscamos en la función de demanda, 200 menos 3q, 200 menos 3 por 14, igual a 158. q son unidades físicas. P son unidades monetarias, 158 unidades monetarias. Para representar gráficamente esto que hemos calculado, ponemos aquí los, el precio, que es la función de demanda, el ingreso marginal y el coste marginal. En un gráfico en el que pongamos cantidades en ascisas y precio en ordenadas, vemos que la función de demanda, parte de algún punto de corte sobre la función de ordenadas, que es cuando Q sea 0. Si Q es 0, el precio vale 200. Si Q es 0, el precio es 200. Y a partir de ahí disminuye porque la Q tiene un signo menos. Por lo tanto, ponemos aquí el 200. La función de ingresos marginales es 200 menos 6Q. Luego, del mismo modo, si Q es 0, el ingreso marginal es 200. Parte del mismo punto en el eje de ordenadas. Y tiene una, el doble dependiente que el anterior en valor absoluto, puesto que 6 es el doble que 6, es el doble que 3. Por lo tanto, ahí la ponemos, ingreso marginal. Y finalmente el coste marginal es una parábola que hemos visto que eh, corta con el ingreso marginal en este punto. Ese punto donde el ingreso marginal es igual al coste marginal hemos hallado que era 14. Y a continuación hemos buscado en la función de demanda cuál es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar cuando eh, se intercambian en el mercado 14 unidades. Lo hemos buscado aquí en la función de demanda, cuando hemos sustituido el 14 en la función de demanda y hemos dicho 200 menos 3 por 14 y nos ha salido que son 158 unidades monetarias. Esta es la representación gráfica de lo que llevamos calculado hasta este instante. El apartado B nos preguntaría qué beneficio tendrá esa empresa, que se enfrenta a esa función de demanda y cuenta con esa función de costes totales. Bien, nosotros sabemos que va a vender 14 unidades al precio de 158, por lo tanto los ingresos totales que va a tener serán 158 por 14. Los beneficios serán ingresos totales menos costes totales. Ingresos totales, 158 por 14, 2.212 unidades monetarias. Los costes totales los obtendremos sustituyendo ese Q igual a 14 en la función de costes totales que teníamos. Era un tercio de Q cubo menos 10Q cuadrado más 200 por Q más 24. Si sustituimos donde pone Q en la función de costes, ponemos un 14, obtendremos que tiene unos costes totales de 1778,67. Por consiguiente, el beneficio es la diferencia de los ingresos totales y los costes totales que serán 433,33 unidades monetarias. Eh, para poder representarlo gráficamente, esto del beneficio, eh, necesitamos poner la curva de costes total en medios, que, como recordáis, el coste marginal corta el coste total medio en su mínimo. Y buscamos cuál es el coste total medio para una cantidad 14. Si la cantidad es 14, ¿cuánto es el coste total medio? Porque lo que quede por debajo serían los costes totales en los que incurre. 158 por 14, ese rectángulo, nos muestran los ingresos totales, los costes totales es el rectángulo inferior, por lo tanto, los beneficios es este rectángulo que queda aquí. Claro, no sabemos cuántos son esos costes totales medios, pero podemos simplemente... Eh, dado que sabemos que hemos visto hace un segundo que los costes totales eran 1.778,67 y la cantidad que, que produce son 14, al dividir nos da que son 127,05. Pues esos son los costes totales medios y esa es, por lo tanto, el área del beneficio que va a obtener esta empresa. Bien, sabemos que sabemos que además de... En el monopolio existe el coste social del monopolio porque produce 14 unidades monetarias y la vende a un precio de 158. Sin embargo, sin embargo, si produjera 17 unidades y la vendiera al precio de 149 estaríamos en una hipotética situación de competencia perfecta. Estos datos los vamos a calcular posteriormente cuando hallemos la regulación del monopolio. ¿Vale? Pero, de momento, nos vamos a quedar con ellos. ¿De dónde surge este coste social del monopolio? El coste social del monopolio eh, surge del hecho de que se producen 14 unidades. ¿Pero qué pasaría si, si se produjeran 15 unidades, por ejemplo? Pues, si se producen 15 unidades, tendríamos que el precio que están dispuestos a pagar los consumidores, que lo vemos en la función de demanda, es superior al coste de producir esa decimoquinta unidad, y sin embargo no se produce, y lo mismo pasa con el 16, etc. ¿no? Se va generando esa diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y el coste de producir, y que sin embargo son unidades que no se producen. Bien, ¿cómo calcularemos ese coste social del monopolio? Pues como la integral entre 14 y 17, del de área de la función de demanda, o sea, de la función de demanda, menos el coste marginal. Por eso hemos puesto aquí 200 menos 3q, que es la función de demanda, p es igual a 200 menos 3q. Y luego hemos puesto el coste marginal, que es q cuadrado menos 20q más 200. Diferencial de q. Si hacemos esa integral, coste social del monopolio será la integral entre menos q cuadrado más 17q, agrupando lo que tenemos ahí entre paréntesis, ¿eh? quitando el paréntesis y agrupándolo, nos queda menos q cuadrado más 17q, diferencial de q. Si el coste social del monopolio eh, es igual a menos q cubo más 8,5q cuadrado, si hacemos ya la integral, comprendido entre qué valores, pues entre 14, y 17, ¿vale? Una vez hecha ya la integral, la integral de menos q cuadrado es menos q cubo tercios, la integral de 17q es 8,5q cuadrado, ¿vale? Bien, si sustituimos el valor 17, que es el valor superior en esa función, en la de menos q cubo partido por 3 más 8,5 eh, por q cuadrado, sustituimos el valor 17 donde tenemos q es, y restamos la sustitución por el valor 14, es decir, menos 14 al cubo partido por 3, más 8,5 por 14 al cuadrado. Nos da 818,83 menos 751,33, que son 67,5 unidades monetarias. Bien, ese será el coste social del monopolio, que como os decía antes, pues es... Ya he cogido el valor 17 aquí en el eje de ACISAS, que es un valor que no os he mostrado todavía de dónde sale, porque lo vamos a calcular posteriormente eh, cuando calculemos la regulación del monopolio conforme a la regla precio igual a coste marginal, que será donde hallemos este punto, eh, que para el precio 149 la cantidad sea 17. ¿Qué es aquí? En, en este apartado D. Vamos a ver la regulación de que así como en competencia perfecta, es decir, la regla de precio igual a coste marginal. Eh, tenemos que hallar ese punto en el que la demanda, que es esta de precio igual a 200 menos 3q, sea igual al coste marginal, que el coste marginal es q cuadrado menos 20q más 200. Es decir, que 200 menos 3q igual a Q cuadrado menos 20Q más 200, resolviendo Q cuadrado menos 17Q es igual a 0, solo tiene dos soluciones, o bien Q es 0, que no nos vale desde un punto de vista económico, y Q es igual a 17. Es así, es, ese sí es el punto que estábamos buscando. ¿Cuánto será el precio? Pues 200 menos 3 por 17 son 149 unidades monetarias. Ese será el valor en ordenada de este punto. veis Es este punto que tenemos aquí, de punto azul, donde corta la demanda con el coste marginal. Ahí hemos visto que la cantidad será 17 y el precio será 149. Claro, podemos calcular también cuál es el beneficio que obtendrá este monopolista en este caso, que son ingresos totales menos costes totales. Los ingresos totales son muy sencillos porque es precio por cantidad, y acabamos de hallar que son 149 y 17 respectivamente. Luego, ingreso total, 149 por 17, 2.533. Y el coste total es simplemente sustituir en la función de costes totales que nos ha dado el enunciado, que era un tercio de Q cubo menos 10Q cuadrado más 200Q más 24, pues donde he dicho una Q, poner un 17. Y eso nos da 2171,67. Si hacemos la diferencia de 2533 y 2171, nos da 361,33 unidades monetarias. Ese será el beneficio. Existe otra regulación que la regulación de impuesto de cuantía fija. Y en este ejemplo vamos a hacerlo para un impuesto de 100 unidades monetarias. Bien, el impuesto. Eh, la regla de maximización de beneficios es que el ingreso marginal se iguala al coste marginal. Y vemos que eh, el que pongan un impuesto de cuantía fija, por supuesto no va a afectar a la demanda ni a los ingresos marginales y tampoco va a afectar a los costes marginales, porque los costes marginales dependen de los costes variables. Un coste fijo no afecta a los costes marginales. Luego, ingreso marginal será igual a coste marginal que, como teníamos desde el principio del ejercicio, igualándolos, 200 menos 6q igual a q cuadrado menos 20q más 200, nos sale que la cantidad es 14 y el precio al que vende, sustituyendo la función de demanda, es 158, como teníamos desde el principio, sin que hubiese ningún tipo de intervención. Estamos en el mismo punto de equilibrio. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que afecta a los costes totales medios. El hecho de que te pongan un impuesto de cuantía fija afecta a tus costes totales medios que se van a desplazar hacia arriba. Bien, siendo eso sí ¿qué beneficio va a obtener? pues va a tener un beneficio de 2.212 menos 1.778,67, que son 433. Eso es lo que tenía, si os recordáis, era lo que tenía antes de que le pusieran este impuesto de cuantía fija. Luego, como este impuesto de cuantía fija es un incremento en los costes fijos, el beneficio que va a tener ahora, ese era lo, eso, el gráfico es el beneficio que teníamos antes del impuesto, el beneficio que va a tener ahora, va a ser 433,33 menos 100, es decir, 333,33 33 unidades monetarias. Fijaos que para una cantidad 14, el, este punto de aquí, este punto, es cuál es el valor del coste total medio cuando ya hemos incrementado los costes totales por el hecho de que hemos puesto un impuesto para una cantidad producida de 14, que es la que hemos dicho que va a producir. Por lo tanto, los costes totales en medio van a crecer hasta este punto, y los beneficios se quedarán reducidos a esta área, ¿eh? a esta área más pequeña, y esos serán los beneficios. En lugar de 433 serán 333. Bien, y finalmente la última, finalmente la última regulación que vamos a estudiar es esa presunta nacionalización, es decir, hacer trabajar a la empresa eh, sin beneficios, conforme a la regla, precio igual a coste total medio. Es una regulación más extrema con la cual va a producir una cantidad mayor y va a venderla a un precio menor. ¿no? ¿Y cómo lo calculamos? Pues el precio nos lo da la función de demanda y el coste total medio es el coste total partido por Q. Si teníamos un tercio de Q cubo, pues menos 10Q cuadrado más 200Q más 24, pues si dividimos cada uno de esos sumandos por Q, nos queda un tercio de Q cuadrado menos 10Q más 200 más 24 partido por Q. bien eh, si igualamos el precio al coste total medio, eh, calculamos que Q vale 20,8341 tal. Eh, como yo suelo decir en mis clases, no se pueden producir 20,83 aviones o 20,83 coches, pero sí que puedes producir 20,83 toneladas de trigo, 20,83 litros de leche, etcétera, etcétera. Es decir, eh, existen variables que son discretas y otras que son más continuas, que puedes. Eh, resolverlo de esta manera, con decimales, como decía, ¿no? Son toneladas, toneladas de tomates, pues son 20,83 toneladas de tomate, está bien. Es decir, que eh, nos vamos a quedar con un valor con decimales, no todo van a ser eh, televisores o, o aviones, ¿vale? Nos quedamos con los decimales. Si vemos en el, en el gráfico el punto este que está parpadeando ahí azul, entre la demanda, es donde la demanda corta con el coste total medio, la demanda es precio igual a 200 menos 3Q, donde el precio es igual al coste total medio. Bien, la cantidad, acabamos de hallar que son 20,83. ¿Cuál sería el precio? El precio que fijaría la empresa cuando es esa la cantidad demandada, es decir, el precio que están dispuestos a pagar los consumidores cuando se producen 20,83 unidades, lo buscamos en la función de demanda y sustituimos. Nos da 137,5. ¿Cuánto sería el beneficio? ¿Cuánto sería el beneficio? Pues el beneficio sería cero. Aquí no nos hace falta hacer ningún cálculo de decir precio por cantidad eh, menos coste total sustituyendo la cantidad, porque eh, por definición, si el precio es igual al coste total medio, el ingreso total es igual al coste total, ¿no? Si multiplicas ambos lados de la igualdad por Q, tienes P por Q, igual a coste total medio por Q, ingreso total es igual a coste total, luego el beneficio es cero. Si nos pusiésemos a hacer el, el ejercicio eh, con todos los decimales que van saliendo, pues al final no nos iba a salir exactamente cero, salvo que arrastrásemos los infinitos posibles decimales que nos puedan salir y nos saldrían resultados eh, incorrectos. Sabemos que por definición el beneficio ha de ser igual a cero.